La contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud. Se cobra 7 millones de vidas cada año. El ser humano se ha convertido en el mayor depredador del medio ambiente. Somos los responsables del cambio climático y de la extinción de muchas especies. Cada una de nuestras acciones cuenta, por pequeña que nos parezca. Me llamo Martín Barreiro, soy físico meteorólogo y responsable, igual que tú e igual que toda la sociedad, de lo que le sucede a este planeta gravemente herido.